Hola a todos, estamos en otro especial en Crisis en Digital a hablar de transporte y logística, que es la, la cara siempre oscura de las cosas, pero de la que dependemos para mogollón de cosas. Y, y tenemos a dos cracks de este tema, para mí sí son las dos personas con las que más me gusta hablar del tema y de las que más conocen, que son Juan Sánchez y Carlos Zubialde. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, chicos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Os voy a dejar que os presentéis cada uno de vosotros rápidamente para que la gente sube. que, Juan, cuéntanos un poco sobre ti, lo que quieras contarnos. Yo soy alguien con un montón de años ya, y pero muy blanco, eh, que llevo trabajando en el área de, de logística, distribución y producción 25 años, desde una fábrica de motores, como fuera de Nissan, hasta el sector de distribución de revistas y publicaciones en Esgel, y desde hace 11 años, 11 años, sí que estoy ligado full-time a la logística de e-commerce. Vale. Y tú b 2 sí, pero fundamentalmente comercio electrónico. Primero en mi etapa en Celeritas, después en Rediser, que es una compañía de transporte que fue vendida a Gls que es la que actualmente trabajo como director de, de operaciones. Seguridad, cosa prevención y también en ingeniería. ¿no? Y ahí estoy. Genial, Juan. Carlos, cuéntanos tú, que también tienes una dilatada carrera en logística, aunque tu enfoque eh, últimamente es un poco distinto al de, al de Juan. ¿no? Esta es la parte sí, más. Pero, yo, no. yo también tengo unos años, unos pocos menos que Juan, pero poquitos. ¿eh? Pocos. <ríe> eh, yo también, eh, bueno, eh, llevo en el tema del transporte y la logística desde pues, de, de toda la vida. Eh, fui franquiciado de una red de, de mensajería durante 14 años hasta que, bueno, la crisis nos, nos golpeó. No esta en la que estamos sino la, la, anterior. la, anterior, la anterior. Y, bueno, posteriormente he estado en, en distintas compañías de transporte y de logística de ámbito internacional, eh, tanto en UPS, en DSV, en Schenker, conociendo otros tipos de, de transporte. En los últimos cuatro años fui director de logística en, en Transnatur, aquí en, en la zona de, de Guipúzcoa, y desde hace un año y medio pues, soy el director de, de negocio de una empresa de transporte express que se llama ARIN, eh, que nos dedicamos a lo que es el transporte express de flujo tenso, con sectores muy críticos como son eh, en este, en la automoción, sector eólico, petroquímico. Eh, bueno, mmm, hablamos de servicio 24-7, eh, completamente ligado a, al tiempo y ahí sí que el tiempo, eh, o, no el tiempo entendido como lo entendíamos en la mensajería del, de la entrega en horas, sino de, de la monitorización del vehículo en rutas de, de igual de 2.000 o 3.000 kilómetros. Tiene que ser la leche. <ríe> Algún día nos tiene que contar detalle de todo eso. Es, es eh, Bueno, hay un componente tecnológico muy importante por detrás, que esta es una cosa que hemos olvidado hablar, eh, Juan, muchas veces, ¿no? El mm. tema tecnológico que está metido en el mundillo del, del sector de la logística y del transporte. Son vehículos geolocalizados a través de APPs, eh, bueno, con rutas optimizadas, eh, con un sistema de inteligencia artificial que te va indicando, pues bueno, el vehículo si va... Dentro de un baremo de rango por delante, por detrás, información compartida, porque hablamos ya de sectores muy críticos donde, bueno, hablamos ya de paradas de cadenas de producción y, y mucho dinero, de, de millones de euros muchas veces. Sí. Mucho, mucha responsabilidad. Lo primero que os lo, quería preguntar. Lo, lo más importante de Carlos, y él no lo dice, pero lo voy a decir yo, yo que llevo 11 años en full time, muy, muy concentrado en comercio electrónico y su logística y full time. Eh, conocí a este señor leyéndole un, un blog que es Información Logística y en donde descubrí que había alguien que pensaba como yo. <risa> es verdad, porque él tiene, tiene un blog que es muy potente, yo empecé el mío, y costaba escribir, pero recuerdo montones, montones, montones de posts donde es que eh, parecía que lo había escrito yo, y sin embargo escribía pues, alguien que estaba a 600 kilómetros mío y que no conocía además pues Entonces, eh, Creo que es de justicia que este señor que está aquí es un referente totalmente a, no, a muchísima gente a través de una lectura muy simple y muy sencilla, muchísimas cosas de la, de la logística del y tus Totalmente. Ya, os debo ya un café a cada uno. Muchas <risa> gracias. <risa> no, lo que dice Juan, un, todo, sois do, dos personas muy relevantes en el sector porque además cada uno a su forma compartís mucho y ayudáis mucho. Que encima la logística, lo hemos hablado en otras veces, es como la parte oculta que muchas veces desde el e-commerce o desde el negocio no hablamos y muchas veces el pulmón de los negocios, no? lo, lo que te puede hacer que las cosas te vayan bien o te vayan mal. Quería preguntaros, ¿cómo se ha tenido que adaptar la logística a esta situación? Contarnos un poco la parte de atrás, porque no lo podemos imaginar, pero seguramente nos quedamos muy cortos de todos los cambios que hayáis tenido que aplicar o, o cómo se está afectando la situación. ¿Quién empieza? Tira tú, Juan, nuevamente. Bueno, pues vamos a ver. Eh, la logística, como su. Bueno, la logística en el término de transporte o distribución. Como su nombre indica, es el movimiento de cosas o bienes de un sitio a otro. Y, bueno, esta pandemia en la que nos encontramos, indudablemente dificulta el hecho físico de tener que transportar cosas. ¿no? Por varias razones. Porque lo primero de lo que uno tiene que pensar como empresario de este sector es en la salud y la protección de la salud de sus empleados. Entonces, como primera base, uno tiene que tener eso en el frente, pero a continuación tiene que tener enfrente el negocio. Y Por tanto, tiene que intentar aunar una situación en donde tiene que primar la seguridad y la salud de las personas por encima de la capacidad de mantener el negocio. El estado ideal es que esas dos cosas acaben brincando y aunando, ¿no? pero es francamente difícil. Entonces, con, con, con el real decreto que se establece el fin de semana del 15 de marzo, en donde nos eh, hacen confinarnos y mantenernos en casa, indudablemente eh, todo el mundo entra en shock. Eh, el consumo, simplemente por ese estado de shock, bajo mi punto de vista, en esa semana, se viene abajo en porcentajes mestiales, en algunos entre el 30 al 70%. Y, por tanto, eh, de repente sin tiempo de reacción realmente te encuentras en una situación en donde tu negocio la parte de tu negocio está cayendo y por tanto cuando tu negocio cae en cuanto a actividad se refiere lo único que estás haciendo es bajar tus ingresos ¿qué te queda como, como, como empresario como visión de negocio el trabajo de los costes rápidamente pero no puedes trabajar como podrías trabajar en una crisis en donde no tengas la componente de la salud y la seguridad entonces ¿qué ocurre? Que al final eh, tú tienes que poner en primer orden la salud y la seguridad y después el negocio. Y aunar esas dos cosas ante una caída de volúmenes tan importante como ocurrió en esa primera semana, pues eh, te lleva por delante. Es decir, no, no, no hubo posibilidad de, de corregir esa situación y esa caída desde el punto de vista de trabajar en el negocio porque nos pusimos foco, foco desde el primer día, que algunos teletrabajando trabajando y otros físicamente, en trabajar en la seguridad y en la salud de las personas. ¿A qué me refiero? Pues rápidamente, eh, EPIs, es decir, mascarillas, guantes, eh, geles, desinfectantes, eh, termómetros, servicio médico, porque eso es lo que ocurre, que además la gente entra en shock, y, y, y lo que normalmente es un dolor de cabeza, y en una plataforma, ese señor un día normal con ese dolor de cabeza trabaja, ese día le dice a su responsable que se encuentra mal y nosotros, por supuesto, como he dicho, eh, manteniendo como primera base la salud y la seguridad, a ese señor le, le hacíamos eh, que le visitara el médico que teníamos en, en el servicio médico y se marchaba a casa. Con lo cual, fijaros, entras en un bucle en donde eh, eh, están bajando los recursos porque empieza a haber casos en donde la gente se encuentra mal y, y por tanto, prima su seguridad y su salud pero a la vez te bajan los paquetes tú tienes que reaccionar rápidamente para suplir esa parte del personal que estás pidiendo pero al final eh, el volumen está bajando, por tanto ¿lo suplo? ¿no lo suplo? ¿qué va a pasar? Yo trabajo y llevo el área de ingeniería de planificación no os podéis imaginar lo que pues, son estas tres semanas el comportamiento tan atípico ¿no? Eh, no se comporta ningún día de la semana como se comportaba en un histórico y entonces sí. ha habido una Dificultad, sobre todo en la primera semana, de saber lo que nos iba a pasar. Eh, yo creo que en general, para las compañías, lo que nos ha ocurrido la segunda semana es que eh, se ha recuperado parte de ese shock inicial y de esa pérdida de volumen, pero no hemos dejado de trabajar en mantener la salud, la seguridad. Luego hablaremos de detalles en los que hemos desarrollado con tecnología soluciones que asegurarán el contacto cero de nuestra. Partidores, que mantuvieran la distancia de separación en nuestras plataformas de los operarios y aún así dar el servicio a nuestros clientes que nos estaban demandando. Entonces, como resumen, es una experiencia en estas tres semanas, dos y media, para mí, como no había vivido en estos 30 años de profesional, os lo puedo asegurar, porque tenías con la mano izquierda un escenario de parámetros de salud, seguridad trabajo de aquí, pero por la parte derecha nos cae el volumen, los recursos que hago con ellos, cada día el número de ausentes crece pero multiplicándose por dos porque la gente indudablemente te llamaba, tengo décimas eh, las recomendaciones por la salud esas no vengas por no, pobres, potencialmente, alguien que, que tengas eh, el coronavirus y por tanto puedas contagiar y por tanto no vengas, pero entonces no cubro esas posiciones. Bueno, sí, pero espérate porque no es sé el volumen que va a hacer. Bueno, muy, muy difícil. Muy complicado. Tengo que decir que ahora es, después de esta tercera semana tenemos un escenario que creemos que desde el punto de vista de planificación estamos cerca de lo que está ocurriendo por los resultados que han ocurrido durante la semana y, y que estamos empezando a ajustarnos a ese escenario. Y contra las dificultades que, que os comentaba y que compartiremos desde el punto de vista de soluciones que hemos ido incorporando y que yo creo que hemos puesto en marcha y han llegado para quedarse. Es decir, luego hablaremos del ¿no? no cobro en metálico, de encontrar reembolso, porque ya hay una solución tecnológica o bien por vía TPV o por vía Pay, pay por línea, es decir, te mando un link en el que al final estás haciendo un pago como si estuvieras pagando en una web, pero evitamos el, el, el, el tránsito de monedas en fin cosas que yo creo que a todos nos van a hacer mejorar para que una vez que salgamos que estoy convencido que vamos a salir pues se van a quedar en el sector perdón por la extensión Carlos, no no, ¿no? Yo, gracias corto. gracias resumir en un tildos eh, tantas cosas que han ocurrido ¿no? Yo a Juan le he escuchado, pocas veces le he escuchado en estas semanas cuando nos hemos escrito, el, el, el, le, le sentíamos desbordados en sus propios emails. Sí, eh, esa sí, sensación pues, pues, pues, de esto, esto es lo más gordo que he vivido pues, nunca. Sí, sí, sí. Yo, yo sí, en cuando quería relajarme, pues os leía ¿no? y me venía muy bien porque desconectas un poco. Pero pero sí, pensar que, bueno, Carlos, ¿qué le voy a decir? El sector de la logística y la distribución, y más en la mensajería o paquetería, es de noche. ¿Eh? Sí. Las operaciones sí. comienzan a las 6 de la tarde y se terminan a las 3 de la mañana. Para empezar a las 3 de la mañana, las de distribución local. En, en concreto, en, en Madrid o en una zona alejada, pues a las siete y media cuando llegan las rutas express, ¿no? entonces el control de la actividad, indudablemente, te hace estar muchísimas horas del día, muchísimas. Habitualmente, las compensas, porque tienes un equipo debajo que, que, que te soporta esas situaciones y esas horas, pero, pero ahora toca o remancarse, estar pendiente, tomar decisiones muy en el momento, qué hacemos ahora cuando te enfrentabas a una determinada hora de madrugada con, con una situación que no preveías, etc. Bueno, eh, me llevo el enriquecimiento que como profesional me está dando. Ah. Y luego pues ahí te das cuenta de lo que en GLS llamamos lo que es la familia. ¿no? Y aquí he entendido muy bien este concepto que cuando llegué oía mucho ¿no? de familia, pero es que aquí hay una familia, una familia. La parte personal no os podéis imaginar cómo la gente se ha desvivido, porque uno tenía Epics y otro no los ha buscado. Sí. O Esta sí. es una cosa Me que yo también, es una cosa que también he descubierto de, de, de mi gente, ¿no? Eh, un, un lado distinto del que, del que podíamos presuponer, ¿no? Y yo creo que también ha sido en general, no solo en, en la mayoría de las empresas que estamos teletrabajando, hay como una sensación de, de, de unión distinto a, al que se da en el trabajo presencial, ¿no? Yo, por, por mi parte, eh, estos días los estamos viviendo un poco en cierta normalidad para nosotros. Me explico. Eh, nosotros vivimos mucho bajo el flujo tenso en la logística. Entonces, eh, eh, para quien no conoce al final el flujo tenso, son mercancías que... Es decir, la mensajería. Lo que hace, lo que hace Juan es flujo tenso puro y duro. Es decir, llega a un punto para salir ese mismo día a la distribución. No se estoca, no se... Estamos ya hablando de conceptos logísticos que se están empezando a hacer generales, que hasta ahora eran muy de sector, que también es una cosa buena de esta crisis, que nos da un poco de visibilidad también, que si nosotros el país se para. Entonces, nosotros que trabajamos tanto con flujo tenso, somos muy propensos a tener otro, otro efecto que se llama en la logística, que es el efecto látigo, que es un efecto de demanda. Para quien no lo conozca, esto al final es... Eh, una demanda supuesta eh, termina haciendo un efecto de producción mayor, mira, hace como un látigo. Toda la eh, cadena logística se pone en disposición de esa supuesta demanda que cuando llega a destino no es real, uh -huh. sea por arriba o por abajo. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en la primera semana con el sector de la distribución alimentaria. Todo el mundo nos volvimos locos, fuimos a los supermercados a comprar pero en ningún supermercado ha faltado el famoso papel higiénico. Yeah. Claro, esto es gracias a la logística y el transporte, es decir, que han sido capaces de asumir una carga de trabajo y de demanda muy superior a la habitual, sin que ello haga que se rompa esa cadena. Entonces, esta situación que es muy, muy dada en sectores muy concretos, como el de la automoción, por ejemplo, se ha democratizado a otros sectores, como es el de la distribución, donde nos toca más a todos como personas. Cuando voy a comprar al súper, aparte de las colas que, que puedo hacer, sé que tengo de todo. Tengo el papel higiénico, tengo las hortalizas, lo tengo todo. Eso es porque ha habido una planificación logística y se ha llevado eh, adelante de forma exitosa, porque todos los días, todos los supermercados, y cuando hablo de supermercados, hablo de supermercados, hablo de farmacias, hablo de medicamentos, que son sectores, por ejemplo, que Juan conoce perfectamente, critiquísimos, ahora mismo nadie del sector farmacéutico está... de o sea, Es decir, hemos eh, tenido problemas de EPIs, eh, pero no hemos oído que había problemas de medicamentos, de instrumentales específicos. O sea, es, hay problemas de ciertas cosas, pero no en general. Eso es porque por detrás hay una industria muy potente, que es la de la logística y del transporte, que como bien dice Juan, estamos todo el día 24-7, 24-7, para que eso llegue a su sitio. Es decir, la gente que está ingresada en un hospital, lo que tengan que suministrarle como medicamento, llegue correctamente y esté allí. Esto que tanto lo vivíamos nosotros de forma normal, eh, yo lo estoy viendo democratizado. Lo cual, pues bueno, eh, también te da cierta eh, alegría para que el público en general ponga en valor también sectores eh, oscuros, como son pues, el del transporte y la logística. Es decir, para que tú recibas en tu casa tu pedido que has comprado online, por detrás hay una industria total que está 24-7. Genial. ¿Cómo se ha tocado directamente, Carlos? Porque en tu lado es la parte más B2B. Eh, Juan ya nos ha dicho que ellos notaron una caída y luego como un, un repunte, ¿no? Que ha ido como equilibrándose eso. En vuestro caso, ¿cómo ha sido esa evolución? Eh, nosotros hasta mediados de mes se funcionó muy bien, eh, muy buenas cifras. Una vez que eh, se, hizo, eh, el estado, o sea, se, se hizo el estado de, de alarma, la semana siguiente fue una semana de auténtica locura. Uh -huh. eh, había un aprovisionamiento brutal de, de materia prima de... y a partir del lunes 23 eh, la caída de la industria es, eh, es muy, muy grande. Actualmente... Eh, bueno, pues lo que aparece en, los, eh, en la prensa escrita y en los periódicos. Eh, la industria ahora mismo, el, B2, el B2B, eh, estará pues, a un 40% de su, de su producción normal. Vale. Joder, y, tú... y, y, siendo, y siendo optimistas, ¿eh? Claro. Y siendo optimistas. Es una caída muy, muy, muy importante. Eh, os quiero hacer una pregunta a Xavi Velasco, que está por aquí escuchándonos, y, y tiene que ver con algo que ha comentado ahora Carlos, y pregunta, ¿creéis que se está abusando de la logística, en plan total, el transportista, o sentís que se está valorando más ahora? Yo, yo entiendo que va por, por si eh, sí, la gente está pidiendo cosas sin darse cuenta que al final hay un transportista que es una persona. Que, que viene para acá y encima está haciendo un trabajo, como ha dicho Carlos, que es muy duro, muy complicado, también lo ha dicho Juan, ¿no? Es un trabajo con una carga muy intensa y con una gran tensión continuamente. Bueno, yo creo que en cierto modo, eh, sí, bueno, pero esto es histórico, ¿no? Es uh -huh. decir, el, el transporte, eh, siempre hemos oído de que si tú no sabes hacer nada en la vida, cómprate una furgoneta y ponte a repartir, ¿no? Entonces, eh, detrás de esto, eh, yo creo que todavía no se le está dando al sector del transporte y la logística realmente el valor de lo que está haciendo. Ah. Entendemos que hay personas que están en primerísima línea, pero como decía Juan, eh, organizar una compañía para que todo lo que está transportando, sea del tipo que sea, eh, llegue perfectamente en los timing establecidos, y manteniendo los niveles de seguridad, como decía Juan, eh, hay una labor muy importante por, por detrás que yo creo que todavía, todavía no está siendo reconocido. Juan, ¿cuál es tu visión sobre esto? A ver, yo creo que estamos trabajando con personas y, por tanto, si pones el foco en la persona que tiene que desempeñar la, la función, no entiendo que haya un abuso. Es decir, y los enfermeros, ¿no? y los auxiliares, y la gente que está trabajando en limpieza. Eh, al final, hay alguien que ha decidido que un determinado sector tiene que seguir operando. Lo importante para mí es que le garantices de la mejor forma posible su salud y su seguridad. A partir de ahí, está cambiando todo, porque el consumidor está cambiando y es, llevamos, yo ya he perdido la cuenta, que llevamos 20 días, como un mes, no sé cuánto habíamos sí. confinado. ¿no? Entonces, eh, se está incorporando muchísima gente a la compra online que no lo había hecho nunca. Conozco casos, mi madre ya no, porque es una generación todavía ya más mayor. Pero la generación intermedia entre mi madre y la anterior, lo comento con amigos, están, se están incorporando incluso a comprar. Eh, indudablemente, decir esto, cuando uno teletrabaja es muy sencillo, no. eh, porque el que está eh, ocho horas desde por la mañana repartiendo, o no nos olvidemos de las operaciones en plataforma, las tres horas en el turno de noche donde hay que cruzar la mercancía, un montón de gente, repito, que, que, que, que tiene sus epics pero en el fondo está desarrollando una labor de determinado riesgo, porque normalmente está compartiendo con gente que tiene cerca de su trabajo, que quieras mantener tus distancias pues es fácil yo realmente creo que no es un abuso creo que la gente eh, lo que ha hecho es eh, ¿cómo decirlo? defenderse, es decir es que eh, para, para gente que lleva 23 días con niños de 3 y 5 años no es un abuso pedir un libro o un juego de cansa pensémoslo o una guitarra, no lo sé porque en el fondo eh, está pensando que eso va a ayudar a esa otra parte a llevar esta situación en la que estamos. Yeah. Y alguien, que es en este caso el Gobierno, ha decidido que el sector que tiene que hacer ese servicio siga trabajando. Entonces, a mí me parecería un abuso, y es algo que por lo menos algo desde nuestro lado, hemos trabajado desde el minuto uno, que este trabajo y este desempeño lo esté exigiendo desde el minuto uno como estoy escuchando y todos leemos en las noticias, que lo están teniendo que desarrollar en otras áreas, como pueden ser los auxiliares, los enfermos. Yeah. Es decir, yeah. pero si tú trabajas en que la decisión que ha tomado alguien que nos representa, como es el Gobierno, es que esta actividad se desarrolle, tienes que asegurar que quien la tiene que desarrollar, la tiene que desarrollar con garantías. Y a partir de ahí... Pues mira, este, el, que, el que haya muchos pedidos o el que haya más pedidos de lo habitual, seguramente va a repercutir en que, en que situaciones que se están dando en otros sectores, de de ERTE o de paro, pues en este tengan otro nivel. Y, y, y al final ese trabajo que está haciendo esta gente, con tanto valor, está repercutiendo en que al final las empresas eh, sean más fuertes. No sé si me explico. Es decir, sí, la, sí. La, la decisión no es del empresario que dirige una compañía de paquetería o de distribución. La decisión de que este sector se mantenga viene dada porque se considera que el servicio hay que seguir dándolo. Y a partir de ahí, pues, pues un señor que está haciendo su reparto realmente en sus 70, en sus 100, en los 50 adultos en lo que lleve, desconoce si hay muchos termómetros, muchos geles de desinfectantes algún libro, un juego de mesa, no sé si me explico. Entonces, no, no lo entiendo como un abuso. Lo que entiendo es que es una posición, como ha dicho Carlos, que siempre ha sido el último eslabón de la cadena, el menos yeah. considerado. ¿Y qué está ocurriendo? Que todos estos que están comprando, pues están hartando a reconocer la labor que ahora sí tiene el sector del transporte de la distribución. Eso sí es algo que noto, mm -hmm. sinceramente. Yo ponía un post de reconocimiento de una persona anónima de, de, de, de, de, que, que nos nombraba, por una acción que además no era sí, sino de un transporte de de Hoy hemos tenido también en Vizcaya, por ejemplo, otra agencia nuestra. Creo que esta situación está poniendo en valor cosas que los posts o mis ponencias, los posts de Carlos en su blog o mis ponencias no conseguían. Yo creo que esto va a fortalecer al sector porque creo que al final la gente está entendiendo Joder, que somos vitales mm. y que es fundamental la función de la logística, y la distribución. Ya no para que un e-commerce venda mucho, ¿eh? sino para que mucha gente tenga algo que para él en ese confinamiento sí es esencial. de claro. ahí es donde yo pienso distinto a algunas personas que he leído y oído. Repito, es que tenemos una amiga común que es Mercedes que vive mm. con dos milizos, Sí. cuatro sí. años y lleva 19 días. A mí me parece absolutamente razonable que haya podido hacer alguna compra de un puzzle, de un juego de mesa o de un peluche. O, o un vino para... <risas> o, o, o, o sí, entonces, o una botella de vino para ella, no sé, no sé pero es... Entonces, es, es un poco difícil discernir y yo, sin quererme escaquear, lo que digo es que alguien ha decidido que tenemos que dar el servicio. Sí, sí. Somos más, ya no es más, somos Ahora más, tenemos que asomarnos como, como gestores... Ese señor que hace ese servicio tiene el máximo de garantías. Y eso sí que es nuestra responsabilidad. Eso es. Yo no entendería con repartidor sin sus épics, le hagamos a No lo Ni lo entendería ni lo permitiría. Desde luego que no. No permitiría, pues eso, que en una plataforma tengas a la gente sin sus medidas de seguridad. No lo permitiría. Una vez que tú das y notaste esas medidas, como os decía, o de un servicio médico cercano que actualmente no tienes, o de una toma de temperatura, de lo que está en nuestra mano, de una desinfección especial, como también hemos hecho, en el fondo estás queriendo darles las garantías que están en tu mano para que no ellos puedan desarrollar la labor que alguien ha decidido que tenemos que hacer. De a partir de aquí, eh, partir de... os voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Porque lo de Juan sacó dos cosas que creo que son importantes. La primera se es que la voy a lanzar a, a Carlos, porque ya lo comentaba antes. Eh, y, y lo ha dicho Juan, esto ha de, el gobierno ha decidido que el e-commerce es eh, algo se, esencial, que se puede hacer en este estado. Eh, cuéntanos un, un poquito la reflexión que me compartías conmigo antes, que es verdad, es decir, el e-commerce es la parte de, de entrega, pero, pero esto tiene truco. Cuéntanos un poquito esta visión. Sí, bueno, eh, yo creo que también es un poco, como decía eh, Juan, eh, se están, el gobierno se está adaptando también a la, a la situación y no hay, digamos, una reflexión muy... Eh, profunda y total de las cosas, ¿no? Entonces, desde el momento que ellos indican que el transporte y el comercio online es un servicio esencial, bueno, el servicio hay que hacerlo. Pero es que el truco que tiene por detrás es que nosotros podemos transportar, eh, los que no nos dedicamos a solo al, al comercio electrónico, sino los que dedicamos, por ejemplo, al B2B, únicamente mercancías que estén relacionadas con industrias esenciales. Es decir, que la empresa que vende camisetas a través de una, una venta online de un marketplace tercero puede vender camisetas a través de ese marketplace y llegarán a través de la distribución de mensajería, pero no puede hacer, no puede producirlas porque su fábrica tiene que estar cerrada porque no está considerada como una industria esencial. Claro. Es decir, ahora mismo las ventas que está haciendo el comercio del de, sector del e-commerce está tirando de stock. Lo que tienen en stock. Y cuando eso se vaya terminando, pues empezarán a dar plazos mucho más amplios que sean los que le dará la industria. Es decir, hay una contradicción entre que hay clientes que quieren o pueden vender por vía online, pero no pueden producir porque su, su propia producción no está considerada como una, como una industria esencial. Y nosotros no podemos transportárselo que nosotros estamos solicitando a todos los transportes que hacemos a nivel nacional una correspondiente certificación de que ese transporte que llevamos va a, es una industria esencial o es un servicio esencial y básico que entra dentro de lo que es los 25 puntos, que recordar, del, del decreto del domingo pasado. Vale. porque vosotros os responsabilizáis de lo que transportáis, ¿entiendo? ¿En cierta, en cierta manera o pueden no, pedir explicaciones? Nosotros lo que tenemos que hacer es, como bien decía Juan, es eh, nos tenemos que atener a la ley. Vale. Entonces, en este momento la legislación o el, el Real Decreto indica que nosotros podemos, eh, bueno, debemos de seguir trabajando porque somos un sector esencial, el sector del, del transporte y la logística, pero que luego nosotros eh, tenemos que transportar mercancía para eh, industrias o sectores que sean considerados esenciales. Vale. Nos, me explico, por ejemplo, eh, podemos transportar un palet de un material determinado para un hospital, porque lo necesitan, porque tienen que hacer una obra determinada, imaginar un palet de ladrillos, pero no podemos llevar ese palet de ladrillos a una obra. Uh -huh. Vale. ¿Vale? Es decir, eh, nosotros podemos hacer un transporte y no, no el segundo, porque no estaría dentro de lo que en este momento está, está dictaminado en el, eh, en el reglamento que han sacado claro. con, con el, la cuestión de la del alarma curioso, que tiene tiene su lógica, ¿vale? Pero pero para que la gente también entienda que, que esto del e-commerce e está permitido es sí, pero mientras haya abastecimiento y poníamos el caso de los rodillos de bicicletas, que claro, pues bueno, pues ya como hay pocos, pues mientras la fábrica no funcione, pues estamos fastidiados. Claro, eso es, es decir, hay una gran demanda eh, Quien lo tenga en su web para poder venderlo, va a poder vender los que quiera hasta que se termine su stock. Claro. Y cuando Ahí. le llame al productor de los rodillos, este le dirá que tiene la fábrica cerrada porque por el decreto de, del estado de alarma no está considerado como una industria esencial. Claro. Genial. Ahora, otro tema que también ha sacado Juan y, y quiero que nos cuente es, son medidas que habéis aplicado, lo decías, habéis empezado a integrar tecnología muy rápidamente para mejorar la, la seguridad de vuestros empleados. Eh, temas de pagos, temas de, de entrega sin contacto. Cuéntanos estas medidas para que la gente entienda... La, ¿Cómo ha habido que adaptarse? Porque no, es algo que se hubiera tardado muchísimos años en llegar a eso y lo habéis tenido que hacer en cuestión de días. Sí, bueno, eh, hay dos cosas así muy sencillas y muy rápidas que se hicieron indudablemente rápidamente el primer día. Eh, lo primero que encuentras es que la gente a la que la vas a llevar la mercancía no quiere recibirla, uh -huh. porque, claro, también la gente empieza a leer que, que si el coronavirus se deposita claro. 24 horas en el cartón, en sí. días en el metal, etcétera, etcétera. Pero hay algo más fácil todavía. Sabéis que en la entrega, eh, yo diría que en el 100% de las empresas, eh, hay que asegurar un POD, un and delivery, que es al final la firma de que has recepcionado el pedido que te llevo y eso se hace en la terminal o PDA que llevan los repartidores. Y claro, rápidamente, todo aquello que tiene que ver con contacto de algo que un repartidor ha estado llevando todo el día y, y, y dejando indiferentes pues la gente lo primero que hace es reaccionar y, y, y te dice que no firma. ¿no? Como tú por negocio, como os comentaba, necesitas tener la garantía de la firma, lo que empezamos es a pensar. Básicamente lo que a la mercancía, le haces una foto a la etiqueta con la persona digamos, que lo ha recibido, pero al final lo que hace realmente es asegurar la entrega sin la necesidad claro. de que la persona tenga que firmar sobre, sobre la PDA. Eh, eso desde el punto de vista del contacto con, con el chofer. Lo segundo que se hace es el dejar la mercancía sin contacto a pie de puerta. Eh, a partir de ahí, además, lo que surge es la problemática de qué hacemos con los reembolsos. Pero fijaros, esto que os estoy contando pasa en directo. Es decir, el primer día que esto ocurre, tú ya tienes. Y por tanto tienes que reaccionar diciendo: emitimos, no emitimos. Bueno, al final eh, la gente empieza a opinar, eh, hay mucha gente experta en el sector y, y, y que te aporta muchas ideas. Y, y se empieza a trabajar rápidamente con una opción que ya barajábamos para otro proyecto que teníamos en, en Parcelso, y es. Eh, Oye, vamos a hacer que el pago, por si no tiene tal persona, pues sea eh, una especie de como si comprara cuenta, Lo que hace realmente es que le mandas un link en donde él, pinchando en el link, lo que hace es ingresarte el dinero como si estuviera comprando a la cuenta, uh -huh. en este caso nuestra. Pero el caso es que evitas el contacto de la otra gran mantra que hubo los primeros días y que sigue, ¿no? El contacto con las monedas. Porque, claro, primero la idea, no, pues que lo metan en una bolsa, que no haya contacto, pero que lo pero ¿cómo lo contamos? ¿Cómo sabemos que el dinero es exacto? exacto. O sea, exacto. Claro, si lo está en una bolsa, no sé si va exacto o no va exacto. Entonces, rápidamente empiezas a trabajar en soluciones de este tipo, eh, están prácticamente para lanzar. Y, y, y, y la otra que surge con mucha rapidez es la utilización en el cobro del contrarreembolso de TPUs. Al final, es decir el repartidor es el que cobra mediante un TPV, pero fíjate, eso obliga un poco al cambio conceptual de que alguien que quiere pagar contra reembolsos porque tiene metálico y cuando yeah. hizo su checkout en ningún momento quiso pagar con su tarjeta. Pero esta situación nos retroalimenta, nos hace cambiar como compradores y entonces prefiero pagarte con tarjeta que no tener el contacto de las monedas. O sea, pero todo esto ocurriendo en directo. como digo. ¿no? Entonces, soluciones vía la tecnología para evitar el pago de moneda, aunque mantienes tu servicio de reembolsos. Y quién nos dice que cuando esto acabe, pues realmente a lo mejor dejamos de, de pagar con monedas ¿no? y vamos a un modelo del PayPal o, o, o de TPV. Eh, son ejemplos, es decir, al final el evitar el contacto con las herramientas que el repartidor en su trabajo diario manipula y lleva, como puede ser su, su smartphone, su PDA. Y, y ahí están, y las estamos aplicando y, y la verdad que muy, muy contentos. ¿Por qué? Sí, al, final, al final lo que hacemos es trasladarle al señor, que, que decíamos antes que si estamos abusando de él, no, fíjate, es que te voy a dar acciones para evitar que tú tengas que coger las monedas de los 40 señores que hoy tienes que recoger de los bolsos. Entonces, se ha visto de manera positiva que en hacer cosas en, en el bien de que el negocio se mantenga, porque das el servicio, pero también en el bien de que él se mantenga eh, de acuerdo a las medidas que se recomiendan de distancia, pues permiten hacer una actividad que es muy curiosa de ver. te dejan ¿Yo? el paquete en la entonces el pudo, te llaman, si no hay reembolsos, y con la foto digitalizan que yo he entregado esa entrega. Bueno, pues creo pues, ¿no? que, que hace tres semanas nadie hubiera pensado que íbamos no. a estar haciendo esto. Yo estas, estas dos cosas que está comentando Juan, eh, creo que son dos de los grandísimos cambios a bien que va a traer para el sector toda esta crisis. Son además cosas que yo creo que las hemos oído hablado, debatido y discutido desde hace muchísimos años en el sector, de cómo hacer la entrega, el tema del reembolso, etcétera. Incluso yo creo que había cierto hasta miedo de implementar alguna solución de este tipo y que yo creo que este cambio de esta situación tanto también eh, por parte desde, eh, desde el transporte como también del comprador, va a hacer, eh, yo creo que va, va a entrar una, en, una nueva, en una nueva etapa. Y lo que estaba comentando Juan, yo creo que son dos de los grandísimos avances que se están dando ahora mismo y a marchas eh, forzadas. Eh, posiblemente el usuario no lo va a detectar como tal. Los que llevamos años en este, en este mundillo, a mí me parece sí. una decisión muy valiente y muy acertada... En estos momentos se están digitalizando cosas que de normal hubieran tardado otros 10 años en digitalizarse y está pasando en, no solo en logística, está pasando en muchos lados. Carlos, ya que, que te tengo aquí, eh, comentabas algún tema muy interesante que os estaba generando problemáticas, el tema de las fronteras. Cuéntanos un poquito, porque a mí me ha parecido, es lógico cuando lo cuentas, pero yo no lo había pensado. Bueno, nosotros eh, al dedicarnos al transporte express internacional, eh, un componente muy importante de nuestro transporte es eh, europeo, entre otros, entre distintos países, ¿no? eh, Lo que hasta mediados de marzo, eh, mandar un vehículo desde España, pues no sé, a, a Italia o a, la, o a Hungría o la República Checa, pues bueno, era lo más normal del mundo. Hoy en día se ha convertido en una auténtica odisea porque cada uno de los países europeos eh, ha establecido, digamos, eh, lo que era la, el convenio de Schengen, ha quedado ¿Abajo? Eh, porque tienen en papel mojado y cada estado ha de, delimitado un poco eh, cómo actuar en sus fronteras con, con las mercancías. Entonces, nos, hemos, nos estamos encontrando con problemas gravísimos en países pues, como la República Checa, donde únicamente pueden entrar eh, choferes de esa nacionalidad y no pueden entrar otros europeos. Eh, países como Rumanía, donde eh, si era un conductor español no podía entrar o no le dejaban entrar, eh, países como Hungría, donde el tránsito era, era dificilísimo, eh, con grandísimas colas en, en las fronteras, es decir, y además con un cambio diario. Eh, hoy podíamos estar teniendo muchísimos problemas en un paso fronterizo en Hungría. Que al día siguiente, pues bueno, no había ninguno y se desplazaba a, a otro distinto. ¿Esto qué ha terminado haciendo? Pues ha terminado haciendo que el transporte también se haga local. Es decir, eh, el, eh, la industria española no está buscando tanto proveedor europeo, sino que un proveedor de cercanía español mm. que le pueda dar solución eh, sin tener pues, estos problemas en las, en las fronteras. Volvemos un poquito a mirarnos hacia adentro hacia a, nivel, a nivel industrial. Tiene sentido, pero claro, lo típico que dices, cuando no lo piensas, cada, cada, cada país está tomando medidas muy distintas en cuanto a quién accede, porque lo hemos visto ya desde, desde la reacción de coronavirus, en los países europeos no ha habido una reacción unificada. Ha no. sido un poco cada uno a está todos bien, los niveles. El tema de fronteras también, es decir, claro. nos encontramos con que un chofer polaco que acudía a Polonia hace una descarga y que él quería salir del país para seguir trabajando, no le dejaban salir porque había estado en España o en Italia. Claro. Y le confinaban y le decían, no tienes visado de salida durante 15 días. Curioso. Esto han ido, además, cambiando cada, cada día. Nada, no, nada, no, un reto. Os voy a hacer una pregunta. Eh, te la lanza a ti, Juan, y luego a, a Carlos. Pues Nos dice Xavi Velasco, ¿qué opináis de la suspensión del límite de horas de conducción y descanso para los transportistas y cómo las gestionáis en vuestras empresas para evitar accidentes por cansancio? Bueno, eh, nosotros, en principio, eh, es un tema que intentamos llevarlo a, a rajatabla, el tema de los, de los horarios, incluso en los vehículos eh, sin tacógrafo también, porque aunque sean vehículos sin tacógrafo, están sujetos a la misma legislación, pero es verdad que no nos estamos encontrando con la problemática de tener que eh, hacer que algún vehículo tenga que exceder en algún caso, de forma grave, los tiempos de, de descanso. Vale. Se están haciendo más, eh, sobre todo, en tra... como también el transporte europeo se está haciendo, como te decía, os decía, más local, más nacional. Eh... No hay tanto problema. No hay tanto problema. Hay más igual problema en cuanto a lo que sería el exceso de horas de trabajo pero no en cuanto a las horas en, en unidad, es decir, no tenemos a una persona durante 14 horas montada en un, en un furgón o en un camión. Vale. ¿Y Juan, vosotros? Sí, igual. Nosotros en nuestro transporte pesado eh, no tenemos no, no nos está afectando esa medida. Eh, porque no hay que confundir el tema de disco con las nuevas que sí que tiene que como máximo conducir un señor para que tenga su descanso. ¿eh? que hay también algo de confusión, un señor no cuesta más de nueve horas independientemente de que le quede disco o no le quede disco. Eh, en nuestro caso no, no estamos haciendo uso de ello y nuestra estructura de transporte pesado de ventas eh, asegura, eh, aunque no nos hiciera falta el mantenimiento de, de la legislación previa a lo que el gobierno vale. no, no, no nos afecta. Genial. Y, eh, genial. Y uy, perdón, es que como va con delay me, me, estoy, me estoy liando un poco, perdonad. Eh, Juan, te quería preguntar un poco, al final, ¿cómo afecta esto a, a, a todo lo que es la logística en sus distintos niveles? Es decir, porque al final, vosotros eh, por debajo utilizáis agencias de, de transporte que son locales, lo comentabas un poco antes. Para, para también visibilizar el, el cómo afecta esto a pequeños negocios de transporte, que no solo hay grandes redes de transporte, sino que las redes están apoyadas también en pequeños transportistas. ¿Y, y qué estáis haciendo? no ¿Cómo lo estáis gestionando? Bueno, esto es el, el, la cuestión clave de, de lo que está ocurriendo. ¿no? Eh, al final, una compañía de distribución está no soportada y, y se mantiene gracias a su red capilar de distribución, o sea un modelo de franquicia o no lo sea. Pero al final, eh, es decir, esto va de, de mover paquetes de un sitio a otro, pero que alguien te los distribuya. ¿Qué ocurre? Que el negocio en sí de distribuir eh, no es un negocio como tal, como mucho puede ser un autoempleo. El negocio eh, de una empresa, de una pyme que distribuye a nivel local a última milla, está en, en la venta de transporte de esos clientes que están en el polígono industrial donde ella está ubicada, o pues esas pequeñas empresas que tienen su ámbito en su zona. ¿Qué ocurre? Que si esa emisión de salidas o de venta, por lo que está ocurriendo, se viene abajo y no hay, como contaba Carlos Producción, pues un señor que te lleva todos los días, tiene envíos de venta, pues no los tiene. ¿Y qué ocurre? Que la sostenibilidad de su modelo venía por las salidas. Al final es donde un empresario de distribución última milla tienes su margen. No sé si... No si, sé si, si, el negocio de una empresa de distribución de última vía tiene dos fuentes de ingreso. Una, lo que le pagas eh, por distribuir. Y otra, el margen que a él le queda cuando ve de transporte, comprándotelo a ti como central. ¿Eh? Si eso se le cae como la otra parte, en el mejor de los casos, lo que hace es... Eh, cubrir costes, es decir, yo lo que cobro por distribuirse lo tengo que pagar a mi repartidor, por lo tanto, por ahí tengo, no tengo margen. Mi margen lo tengo porque al señor que le hago 30 pedidos eh, de sobres de la notaría para moverlos a España, pues nos cobro 6 euros y a mí el transporte me cuesta 3, por ejemplo, eh, inventándome los números. Si eso deja de funcionar y esas 30 salidas se han convertido en 10 o en 2, su margen cae y, por tanto, la sostenibilidad de su negocio... Eh, están en dificultades. Por tanto, es vital, y es en lo que estamos trabajando nosotros, en ideas imaginativas, colaborativas, para entender bien de qué manera podemos hacer que nuestra red siga siendo sostenible eh, a pesar de la calidad. Y esa es la clave de este momento para mí en el que estamos. Porque ya no es tanto cuándo voy a salir de esto y voy a recuperar los 30, sino que, qué puedo hacer. Y esto es muy sencillo, es para que esos diez, eh, pues abriendo otros nichos a los que nunca me había dirigido, de sector de mercado, eh, a los que a lo mejor la oferta comercial que tengo que hacer sea más agresiva porque la central me va a dar unos planes de descuento que antes no me daba. En fin, ideas hay montones, pero hay que intentar recuperar ese nivel de volumen que la red agencia la ha perdido, porque es la clave de la seguridad del modelo. Claro. Y no hemos hablado de ello, pero no olvides que esta ley, este era el decreto, lo que se ha llevado por delante son los parces la sí. otra opción del delivery, el B2C. Eso sí que está claro. Los negocios de tintorería, de librerías, donde se apoyaban la inmensa mayoría de las redes de Barcelona están cerrados. Por lo cual también en este momento nuestra distribución es básicamente auxiliar, uh -huh. básicamente lo que que tener en el 100%. Pueden quedar los, los casas o los. ¿Cómo lo llaman? Los. Eh, los lockers, perdón, uh -huh. no el horno, pero una opción de pero Pero la parte de, de Parcelso, eh, con esta situación que tenemos, eh, ha desaparecido. Entonces, clave, clave, clave, el, el trabajo para intentar recuperar volumen de esa red agencial en la que hace que el modelo sea sostenible. Y eso, vale. pues repito, no decir las grandes medidas. Una es trabajar ellos en la parte de sus costes para intentar reducir en la medida que puedan, y la otra es facilitar acciones que le permitan recuperar volumen momento, bien con unos planes comerciales, con unos nichos a los que nunca había cedido por diferentes razones y que claro, ahora me tengo que plantear. Pero es vital porque esas son las fines, como todos estamos leyendo, que pueden llevarse por delante esta crisis. Ya no la sanitaria, claro. sino económica. Sí. Muy importante toda esta parte. Os voy a hacer ya. Última pregunta para, para acabar. Y esto es un poco una pregunta un poco complicada. Te lanzo primero a ti, Carlos, luego a Juan. ¿Cómo veis la, esta la, situación? La difícil para mí, ¿no? <ríe> luego a Juan, vamos a dejar que Juan dé el colofón final porque seguro que, que alguna cañita o algo, algo mete. ¿Cómo veis esto en el medio plazo? Es decir, ¿cómo va a evolucionar esto y cómo, cómo va a ir adaptándose la logística? Si tenéis ya planes pensados sobre esto, que luego todo dependerá, evidentemente, pero ¿qué, qué tenéis en la cabeza? Bueno, aquí digamos que tenemos dos, dos niveles distintos, ¿vale? Un, un nivel puede ser el, el que pensamos que será y otro el que querríamos que fuera, que son yeah. dos, cosas, dos cosas distintas. Yo tengo la esperanza, o por lo menos por, las, eh, por lo que hemos ido testeando al cliente industrial, sobre todo la gran industria, es que eh, volveremos a cierta actividad. Eh, un poco la incógnita está en saber cuándo se va a empezar y cuál va a ser el grado de eh, adecuación a la situación, es decir, esto no va a ser el día de X eh, se abre la persiana y volvemos al 100% de antes. Eh, eh, mm, un poco está por ver cuál va a ser la evolución en tiempo en la adaptación de, bueno, pues de, de este fin de la cuarentena, de la apertura de la industria, eh, cómo se el consumo, cómo se recupera, cómo quedan eh, los, eh, el tema de los ERTE, eh, si estos, es, como decía Juan, pues estos pequeños empresarios eh, siguen aguantando su, su negocio, muchos que tienen cerrado, si lo van a abrir o se quedan donde están. Yo tengo la esperanza de que, de que de aquí a final de verano podamos estar en un porcentaje de a un 70-75% de la actividad que podíamos haber tenido antes de empezar. Vale. Si llegamos a eso, yo me daría muy, como muy, muy, muy satisfecho. Pero la realidad es que yo creo que no vamos a llegar. Pero estaremos al 50% de lo que estábamos antes, 50-60%. No más, y estaremos en manos de lo que el coronavirus quiera. Es decir, ya no va a ser una cuestión únicamente meramente económica, sino que eh, como estamos en esta situación y como hablábamos, eh, somos eh, presos también de, de que, bueno, pues nuestros gobernantes adopten las decisiones que adoptan, que muchas veces están fuera de, fuera de, nuestra, de nuestra mano. Claro. Una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que pensamos que sea. Y lo que hemos hecho ha sido un poco, pues bueno, eh, vamos adecuando las estructuras en función de, sí. eh, de lo que pensamos que, que va a ser. Mm, también es verdad que nosotros particularmente estamos en mercados internacionales, mercados sí. emergentes, que bueno, sabemos que van a seguir funcionando. Veremos. Vale. Bueno, es lo que ha dicho tú, pasito a pasito y, y, y esperemos que vaya bien. Eso es. Juan, ¿alguna apunte tú? Uy, espérate. ¿Ojo Juan Sánchez? ¿no? Vale, como, sí. Eh, yo creo que aquí el, el elemento más importante a conocer es cuando la población, de manera gradual, que es como yo creo que va a ocurrir, va a ir saliendo de su casa. Y a medida que salga de su casa, empiece a elaborar, y a trabajar en aquellas eh, empresas que no cierren y que puedan empezar a producir, como decía Carlos. Pero yo percibo un escenario que, que puede llegar hasta septiembre de, de estabilización o ralentización y no muy diferente del que tenemos hoy, sí. desde el punto de vista Y leo cosas, un informe que ha sacado KPMG, bueno, algún otro, que, que habla en eso, que en el último trimestre también empecemos bastante a pasar de la fase de estabilización a la fase de recuperación o crecimiento. Bajo mi punto de vista, tenemos que prepararnos para ese escenario y lo que hay que hacer es trabajar sobre qué tenemos que hacer para que ese sea el escenario base ahora mismo. Es decir, un escenario duro, porque es un escenario que está muy por debajo de lo que pensábamos hace tres semanas y que nos tiene que hacer situarnos... En, en un escenario, como digo, en donde sí que sigamos aunando seguridad y salud, pero también el mantenimiento de la sostenibilidad del negocio. No es que sea pesimista, es que creo que no va a ser posible de otra sí. manera, seguramente hasta, yo creo que septiembre el último trimestre, el que progresivamente permita que las cosas, a medida que vayamos saliendo podamos ir concentrando no sé, no me imagino los conciertos de verano todavía sí. en Cádiz. Santipetri. No, no, no sé, no los veo. te dices, no sé si te dicen un cine y un montón de sectores que creo que van a ir la hostelería de una manera más lenta de lo que nos gustaría a todos, pero que en el fondo van a ser así porque primará la seguridad. La parte de consumo, yo creo que un buen escenario y todo base para trabajar es pensar que va a estar similar a lo que estamos ahora mejorando algo en la medida que se vaya reactivando la actividad económica en base a que nos vayan dejando salir y coincido con eso que voy leyendo, es decir, ojalá el último trimestre ya nos permita empezar a recuperar, porque estoy convencido de que saldremos como sociedad vamos a ser muy distintos en todos los sentidos personales, familiares, de solidaridad de valores pero vamos a salir yo tengo un mensaje siempre optimista en una situación y en un mundo distinto pero vamos a, salir. vamos a ver cómo se comporta la export y la import que no nos habla mucho de sí hablaba Carlos es decir nosotros también tenemos una componente de export y, y vamos a ver si, si es lo mismo si no es lo mismo cómo nos afecta en otros países si ellos van recuperando más rápido porque ha sido menos dura su crisis sanitaria y por tanto económica pero mi visión es tal vez hasta septiembre pensemos que no este va a cambiar mucho desde el punto de la actividad que tenemos hoy, ¿no? de lo que tenemos ahora. Tal vez mejore algo una medida en que nos vayan dejando salir y elaborando o produciendo aquellas que hoy, como decía antes Carlos, no puede. Oye, pues nada, eh, no. yo co coincido un poco que hay que ser cautos, que la situación es complicada. Sí, sí, un buen mensaje. Pues eh, Juan Carlos, no os quiero robar más tiempo para acabar simplemente para quien nos, nos esté escuchando. ¿Dónde os pueden seguir? Juan, ¿por dónde te pueden seguir o, o contactar contigo? Pues, eh, bueno, yo estoy el, hasta en el no. teléfono. Aquí, si ¿no? es que me pues quiero escriba, sí, sí, tengo en, en redes sociales estoy en LinkedIn como Juan Sandes creo, en Twitter, como Juan Sánchez Facebook, en Instagram, yo estoy en todos los lados, esto me gusta mucho. Soy sí, muy moderno, Juan, es muy moderno. Y luego no tiene inconveniente en compartir un correo electrónico que es el 1210, mi apellido, sandes@gmail.com. arroba, gmail.com. Pues nada, quien, quien quiera hablar con Juan, ahí le tenéis, que siempre está dispuesto para ayudar. Y Carlos también, que nos diga dónde seguirle. Encima, como decía Juan, tiene un blog súper potente, así que cuéntanos tus coordenadas, Carlos. Bueno, yo a través de, a través de, de mi blog, que es eh, informaciónlogistica.com, ahí, ahí me encontraréis eh, para todo lo que queráis. En ese blog también hay un, un email de contacto, es contacto .com, Y luego, pues igual, de, no soy tan... De redes como Instagram, pero bueno, sí me podéis encontrar en LinkedIn eh, con Carlos Zubialde y en Twitter con arroba CZubialde. Ahí también eh, solemos trastear un, un poquito. No, pues a seguir a estos dos cracks, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir todo esto, porque es la visión de, de ese lado oscuro que decimos, pero que es tan importante, creo que también con esta situación y vosotros lo habéis puesto en manifiesto, que a veces pensamos que las cosas aparecen en el supermercado, en nuestra casa, por obra de magia y no, la magia todavía no, no, no es presente, es gracias a gente que curráis tanto como, como vosotros, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte a ti por ti personalmente porque sigues siempre muy pendiente de esta pata que es la logística y, y de verdad agradecerte siempre que, que tengas un hueco dentro de tu mundo del podcast en, en, en pensar en la logística. Teniéndose a vosotros cerca también es mucho más fácil que me acuerde yo de, de este tema, además de la importancia que tiene porque lo hacéis ameno y, y sobre todo lo, lo, lo adaptáis un poco a que todo el mundo entienda la importancia de esto. Pues yo también, eh, muchas gracias a, a Corti por el ofrecimiento y gracias a Juan, un buen amigo, eh, al que le mando un abrazo en, en estos días. Igualmente, Carlos. Sabes que te aprecio y, mucho. Y a ver cuando la cosa vuelve y podemos tomar un, un café in person. Sí, sí. Eso. Eso es, un zurito, un zurito me tomaría Mira, a verte. Y también, también, lo que haga falta. Cuidaos gracias, mucho a todos. Saludo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao.